que hoy no tenemos segmento de política a otro nivel porque el encargado de ese segmento hoy es nuestro invitado aquí en contacto diario. Y de verdad que para nosotros es eh, eh, de mucha satisfacción pues tenerlo como invitado en el día de hoy y en las condiciones que él está aquí, porque nosotros nos hemos, hemos mantenido durante mucho tiempo diciendo en este espacio de que San Francisco de Macorís, la región del Nordeste, necesita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 La Contraloría es el órgano activo, dijimos, ¿verdad? La Contraloría es la que debe hacer auditoría per se, auditoría en el momento. Pero la Cámara de Cuentas, cuando llega a auditar una institución del Estado, llega nueva, a, a, a, a, a, como si fuera en 1960, a papeles. Porque no hay una, no hay una triangulación entre los procesos de la Cámara de Cuentas y por ley, por la ley 10.04, la Cámara de Cuentas. Es el órgano responsable con competencia de crear todos los procesos de control, manejo de los recursos del Estado. Antigua, entonces, viendo esa exposición que usted nos hace, el interés suyo de pertenecer, de ser parte de la Cámara de Cuentas y los aportes que haría inmediatamente llega a la Cámara de Cuentas, ¿a qué atribuye Antigua? sin haber llegado a la Cámara de Cuentas, que esta sea la forma de actuar de la Cámara de Cuentas cuando es un organismo tan importante, donde está llamado a vigilar, a supervigilar todas las instituciones del Estado, claro que manejan recursos propios salidos del presupuesto de la Nación. O sea, qué se debe? Que tal vez no se le dé la importancia que debe revestir esta institución como órgano supervisor. La Bueno, el tema político tiene un impacto. Eh, lo que tiene que ver con la, la, los que han pasado, en la mayoría los he escuchado en los últimos 10 años, 15 años, hablar a los presidentes de la Cámara de Cuentas, hablar de falta de recursos. Particularmente, ahora mismo la Cámara de Cuentas tiene un presupuesto de 700 millones de pesos eh, para, para el año 2020. ¿Pudiera ser ¿Es y sería mucho necesario? O es poco? O... Pienso que es poco ahora. Está mal eh, la, la, la, la efectividad del impacto de esos recursos, está siendo muy mínimo. Pero es por un tema de manejo, porque la Cámara de Cuentas no produce nada, es simplemente nómina. Entonces, sí. ¿en qué, además de la nómina, o cuáles son los salarios, o qué es lo que se está haciendo con esos recursos? que no hay auditores, es lo que escucho a los presidentes pasados de, y el actual de, de, de la Cámara de Cuentas, que no hay recursos para nombrar auditores, que no hay recursos para transporte o para movilizar a, lo, a, lo, a los auditores. Y pienso, es probablemente, estando ahí, habría que ver si sí es necesario, pero creo que sí que puede, que puede ser necesario que haya ma, que haya mayor disponibilidad de dinero en el presupuesto asignado a la Cámara de Cuentas, pero lo que parece ser es que hay una eh, poca efectividad en, el, en la aplicación o el uso de esos recursos. En la aplicación o el uso de esos recursos para que haya la cantidad de auditores necesarios como para poder auditar a todas las instituciones del Estado. Aquí se hacen 100 o 200 auditorías por año, pero hay 386 instituciones y esas esa 200 eh, eh, auditorías que puedan hacerse, que no llegan a 200, en el 95% son ayuntamientos, por lo sí. general ayuntamientos pequeños, nunca se ha auditado el ayuntamiento del Distrito Nacional, no se ha auditado sí, el sí. ayuntamiento de Santo Domingo sí, sí, es este. Eh, ni, ni y ustedes recordarán los trabajos que dio a auditar el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en un momento. O sea, son ayuntamientos ayuntamiento pequeños y el 90%, 95% de la programación de las auditorías del año están enfocadas en los ayuntamientos. Sin embargo, hay 30, 386 instituciones grandes del Estado Dominicano. ¿No se ha hecho una auditoría el Poder Judicial nunca? De la Cámara de Cuentas per se. Eh, al, al mismo ministerio público. Antigua como miembro de la Cámara de Cuentas mañana ya se eligió la Cámara de Cuentas y Ramón Antigua es parte, verdad? Representantes genuinos de la región del Nordeste por primera vez en una institución, un órgano, verdad, donde como yo digo donde se toman decisiones. Antigua es parte de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál sería la primera importante. sugerencia dentro de tantas que usted nos, hace, nos ha expuesto aquí que es necesario? que se tomen en la, en la Cámara de Cuentas, ¿cuál serían, por ejemplo, la primera o la segunda sugerencia que haría antigua para que se pongan en práctica y que realmente la Cámara pueda cumplir con, con, con, lo, que, con lo que tiene que hacer como institución eh, eh, supervisora? Revisar el, el, la, la estructura del recurso humano. Ah. La Cámara de Cuentas es recurso humano y tecnología recursos humanos y tecnología. Eso es lo que te va a permitir saber si te da o no te da el dinero que te tienen asignado. Entonces, lo primero que, que, que haría sería trabajar en el tema de la estructuración de una organización funcional, productiva y efectiva en el recurso humano, para poder programar auditorías eh, en el tiempo y, y la mayor cantidad de auditorías con la mayor efectividad posible con la mayor efectividad posible, porque, y, y lo segundo, sería el tema de tecnología. Revisar cuál es la, la, la, la estructura tecnológica que tiene la Cámara de Cuentas, como para poder dar eh, asistencia, dar servicio, o cumplir a cabalidad con, su, con las atribuciones y competencias que le establece la Constitución y la Ley 10.04. ¿Cuándo, Antigua, inician las evaluaciones, ...de los que aspiran a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Hasta el día de mañana, viernes 23... Sí. Eh, ...se está recibiendo en la comisión permanente... ahí existen en el Congreso, en la Cámara de Diputados... ...una comisión que le llaman Comisión Permanente de Cámara de Cuentas... ...una de las comisiones más importantes que tiene el, el, el, la Cámara de Diputados. Se está recibiendo hasta mañana los currículum eh, o propuestas de los aspirantes yo deposité el lunes para mañana a las 6 de la tarde termine ese proceso a partir de ahí la comisión eh, la comisión permanente de cámara de Cuentas se aboca a organizar esos expedientes esos, esos, sí, esos expedientes esos, esas solicitudes o propuestas mejor dicho y la cámara de y entonces propone se propone un proceso de evaluación y entrevista a cada uno de los que salgan, eh, eh, de los que hayan calificado en la, expo, en la en la propuesta en sí, la papelería. Este sí, este le falta, este le sobra, este no califica. Entonces queda una cantidad. Eh, ahora hay algo inus po poco raro y es que hay ciento y pico de personas. En el 2017 hubo 279. Ahora hay menos aspirantes. Ahora hay menos no. aspirantes. No sé por qué. Eh, ¿será que porque el compromiso hoy? es mayor? porque se está viendo que realmente hay una labor que hacer y tal vez esa gran cantidad sí, que hace cuatro puede, años y, va y, a y luce y luce que, que, que, el, que el, lo que estamos viendo en el nuevo gobierno que va a haber eh, vigilancia sobre eso o sea que eh, se que ven ya, buenos augurios a eso me iba a referir doctor es que probablemente al, al tener el, el, el presidente de la república el, el Luis Abinader una, una posición tan rígida respecto al tema de honestidad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado quizá haya gente que haya entendido bueno, eso va a estar muy cerrado yo no puedo y eso cumplir, está, eh, yo, no puedo, yo no soy honesto yo no, no tuve <risa> quizás, entonces, luego la Cámara de la cámara de, de, de, de Diputados eh, a través de la Comisión se, se aboca a evaluar eh, llaman y tú vas y hace una, una, una exposición Anterior, la anterior vez fue de cinco minutos y entonces esa, esa comisión elige, eh, lleva al pleno de la Cámara de Diputados a los, a los más a los de mayor calificación en esa exposición. La Cámara de Diputados elabora cinco ternas, le hace 15 personas, del total de, ese, de, de, de propuestos o de aspirantes se reducen a 15 en la, de, de, de la Cámara de Diputados en el pleno. Y el Pleno entonces coge esos 15 y de esos 15 los lo conforma en cinco ternas, cada una de tres, si son ternas, y los envía al Senado. El Senado entonces de esos 15 y comillo, escoge los 5 que van a ser miembros de la Cámara de Cuentas. Comillo, porque por una práctica eh, medio chévere de los órganos de control aquí en República Dominicana, las terna se componen por tres y generalmente el Senado escoge el uno, el uno, el uno el que el que vaya en el, el número uno lo correcto fuera y lo que manda la ley y la constitución es que el Senado de esos 15 elija cinco no importa el lugar donde hayan subido al Senado en la composición de la de la, de la terna y ahí ya salen eh, ele, elegidos o electos lo, o uh -huh. los cinco miembros de la Cámara de Cuentas que tienen por la, el mandato de la constitución y la ley eh, un periodo de cuatro años igual que la del presidente, o sea que el presidente Luis Abinader ahora en su gestión del 2020-2024 eh, la, la gestión de la Cámara de, de, de Cuentas termina prácticamente con el fin de la, de, de la gestión del presidente Luis Abinader Miren esta es la segunda vez que Antigua viene a contacto diario en, su, en calidad de invitado porque los otros jueves Antigua viene ya como parte del segmento de, tocando esos temas políticos que con mucha capacidad eh, y muchas habilidades por Antigua tiene esa condición. Yo espero que la tercera vez que usted venga como invitado a contacto diario sea sí, miembro diario. de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y desde aquí, que yo, lo oiga. Yo, y desde aquí yo quiero pues, seguir invitando a usted que nos está viendo a que de alguna manera usted puede contribuir y alimentar el hecho de que cuando se estén evaluando los miembros, los que aspiran a ser miembros de la Cámara de Cuentas, pues uno de esos cinco sea Ramón Antigua. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, la Universidad Católica Andorrestana y otras, y la Iglesia Católica, el Obispado de San Francisco de Macorís. Y otras instituciones con, de prestigio se, se han estado identificando con esta eh, propuesta. propuesta de Ramón Antigua de ser miembro a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No pidiéndose lo antiguo, esas instituciones identificándose y apoyando la intención de que Antigua sea miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y yo me siento satisfecho porque me he mantenido diciendo hace mucho tiempo que San Francisco de Macorís, la región del Nordeste, debe tener un representante genuino ahí en una de esas instituciones donde dicen se toma la decisión. Dicen por este ahí país. un doliente. De manera que esperamos que este es el momento de que Ramón Antigua sea parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Esta es la segunda oportunidad que tiene. En la primera tuvo una destacadísima participación y ahí están los numeritos. Así que sea usted el jurado y permita que Ramón Antigua sea miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Mira, para, para, para Génesis, eh, eh, nosotros tenemos eh, tres, repito los tres puntos. El tema, trabajar de manera puntual en el tema de recursos humanos, tecnología y en el tema del presupuesto de la, de la Cámara de Cuentas. Decir que nosotros somos propuestos, entre otras, por la, la Iglesia Católica, en o sea, la persona jurídica de, de, del Obispado, tenemos el privilegio de ser propuestos por Monseñor Jesús María de Jesús Moya, Arso, obispo, por el Obispo Emérito, obispo emérito sí. por la, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica Nordestana, mi universidad, por el, el Colegio de Abogados, el, el Instituto de Contadores Públicos autorizado, la Federación por Dominicana de Comerciantes, por el Colegio Médico Dominicano, por la ADP, por la Cámara de Comercio de la Provincia de Duarte, por el, la, la Cooperativa San Francisco, por la, la Federación de Comerciantes Dominicanos, por la UCENOR, Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, por la Asociación de Comerciantes de, de la Provincia de Duarte. El Club El Mayorista, el Club de, de, de Leones, entre otras tantas instituciones que nos proponen a miembros de la Cámara de Cuentas, apadrinado por el señor eh, gober, eh, senador de la provincia de Duarte, mí, eh, el, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, y el diputado Nicolás Hidalgo. ¿Qué más necesitamos? Que el día Las que. Las oraciones antiguo... de nos, no, también. Corre, a un señor. Está, tiene, está a cargo de, de coordinar eso. Sí. ¿Qué necesitamos? Que en la evaluación que se estará llevando a cabo eh, en próximamente, días. pues Antigua tenga una destacada participación eh, como la que estuvo hace, estuvo hace cuatro años. Antigua, gracias por estar con nosotros. Reiterar que la próxima invitación será ya como miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Que Dios lo oiga. Vamos a la soy, pausa. Soy el asesor. Y al re... no regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, como siempre, ha tratado de hacer con la mayor otestividad posible. Así que no le cambie porque en breve estaremos de regreso.